Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT.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 Bueno, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Este debate lo emitimos de lunes a viernes a través de la voz del Río Grande 910 en el AM. Son tres horas de pura candela en la voz del Río Grande. Lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde. Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín. Desde la Atanasio Girardo también las puede sintonizar. Y Anochecer con Dios, su programa de fe y oración lunes a viernes también en la voz del Río Grande de 9 a 10 de la noche Bueno, muy bien, vamos a hablar de la jornada del fútbol Los partidos fueron ayer para Nacional y para Medellín El Nacional empezó muy temprano ganando el partido 2 a 1 al de, eh, Digo temprano porque el partido empezó a las 2 de la tarde Pero empezó ganando el Pasto, Nacional empató luego se fue arriba Nacional 2, Pasto 1 Después en el Atanasio Girardot, Medellín perdió con Millonarios uno a dos. increíble. Perdió Medellín de local. Los otros equipos, el Río Negro iba a ganar, el Río Negro 1, 11 Caldas 2, perdió Río de local. Y el Envigado cayó frente al Santa Fe, tres goles a 0 en el Campín de Bogotá en el día de hoy. Bueno, vamos a estar hablando, por supuesto, de. La jornada de Nacional, que ahí va, de Nacional, sigue ahí, de segundo en la clasificación. Por encima está Patriotas, es increíble, ¿no? Petrolera. Que hace? Petrolera. Ah, perdón, Petrolera está de primero, segundo en Nacional. Pero hace, ¿qué hace que Nacional acabe de perder? Y como dijo Gustavo, con el Cúcuta Deportivo, con dos buñuelos y un banano, el Cúcuta vino y le ganó. Con la suplencia del Cúcuta. Al Nacional, Ay. con la suplencia y Hoy fue el Deportivo Cali con la suplencia y lo cascote 4-1 4-1 4-1. Ese es el fútbol, ese es el fútbol. Quería pensar hoy la casa llena, la todo, el, la mundo, con la todo suplencia el mundo. También. Todo el mundo contento porque el Cuta le ha ganado Nacional y fue y cayó con el Deportivo Cali. Bueno, vamos a ir eh, a esta hora las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas eh, para que participen de los premios, marquen 232-4604 y 0-1-8000-51-15, Vamos a estar entregando los premios esta noche. Entre los que llamen, vea, tenemos prenda, esta chaqueta hermosísima del Atlético Nacional que la estaremos entregando. Tenemos los move, los move de Rafa Gol y también tenemos los balones para que se los lleven hoy. Llamando, repito, a nuestras líneas telefónicas 232-4604-018051-5015. Y a esta hora le damos la bienvenida al hombre que está monitoreando el chat interactuando con todos los ciudadanos. Y además tiene una pregunta importante para Rafa Gol pensando en grande. Es Don Elkin Labo. Buenas noches, Don Elkin. ¿Mierda? Hola, Don Rafa Gol. Muchas gracias. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros televidentes, internautas. Este es el superdebate con los temas polémicos de la jornada del fútbol colombiano. Donde Independiente Medellín eh, pierde, donde Nacional gana. Y a propósito de la pregunta, pensando en grande con Rafa Gol, hay un jugador o es jugador de fútbol, fue técnico, ha sido técnico, actualmente hace parte de Millonarios, y es Norberto Pelufo, el CC Pelufo. ¿En qué año? Pelufo fue campeón con Atlético Nacional, pista, pista, por allá en los años 80. Norberto Pelufo, quien también fue campeón con el Verdolaga, pero como asistente técnico de Juan José Peláez en el año 1994. Es la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol para que gane muchos premios. Del Deportivo Independiente, Medellín eh, se pierde y un primer tiempo muy discreto del equipo rojo de Antioquia. Lo tomó como el día de ayer, de amor y amistad ante Millonarios, un equipo sin mucha convicción. En el segundo tiempo se pusieron las pilas y creo que con los cambios del, del técnico Medellín jugó mucho mejor. Ganó Millonarios, que se encontró con el 100% de efectividad, dos remates, dos goles, no merecía Millonarios ganar, pero el fútbol no es de merecimientos, es lo que se haga en la cancha y Medellín no aprovechó tantas opciones, tres tiros en el palo, pero como Medellín viene mal... Sí que le cae mal esta derrota ante Millonario, reitero que no merecía el triunfo, pero igual ganó. De Atlético Nacional mejoró en el segundo tiempo ante el conjunto deportivo Pasto, se ganó y creo que el técnico ha encontrado ya alguna enseñanza en lo que ha vivido en los últimos partidos. Vio un poco más aplicado el equipo en defensa, un poco más equilibrado, bien por el equipo verdolaga y este es el superdebate, señores. Aquí hay debate, hay alegría, hay información. Quiere más.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 Y Global Sport, líder en mercadeo deportivo, activación de marca, patrocinios, mega eventos, derechos de televisión, publicidad en todas las vallas electrónicas de los estadios en Colombia. Si usted quiere que su publicidad se vea en todos los estadios, en las vallas electrónicas, llame en Medellín, 444-6529, 444-6529, es el teléfono de Global Sport en la ciudad de Medellín. Y también estamos con Al Comprar. En septiembre, Al Comprar llega con super ofertas, con mini cuota. Aproveche, estamos llenos de descuentos, a cuotas muy bajas en tecnología y electrodomésticos. Ven ya y llévatelo todo a crédito en Al Comprar. El debate, la polémica, la vamos a iniciar. Le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad. No se le... Arrugan y le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Además, es genéticamente verde. A mucho honor y le nunca lo voy a negar. La bienvenida a don Luciano González Equea. Bienvenido, señor González. Gracias, señor director. Muy buenas noches. Usted ha dicho algo muy importante para mí: que nunca voy a negar mis orígenes. Porque eso de andar uno que de acuerdo a cada conveniencia yo me ubico, no, no va conmigo absolutamente para nada ayer ganó nacional No, de ser hincha de junior no, sí. yo nunca he sido hincha de junior ¿Aló? yo tengo si o, de la costa yo tengo, debiera, pero es que el problema es que mi hinchismo por nacional es genético, no es ni territorial ni, ni de cuna de nacimiento ni de ancestros, es simplemente una cosa que viene aquí en esto que llamamos sangre, que viene aquí y no lo niego ni lo oculto jamás en ninguna parte, ni que no, que... Eh, eh, ayer ganó Nacional con lo justico. ¿Usted se acuerda de la nómina? ¿De cuál nómina? La nómina. A ver, deme la nómina con que ganó Nacional el día... Pues yo de no me acuerdo. Aquí está A la todos, nómina, señor González. Exactamente, no me acuerdo. Cuadrado. Mm. Estuvo mm. Elibelton, mm. Reyes, Mafla y Blanco. Ese fue el del penal, hombre. Estuvo Muñoz... Bryan Rovira Brian y Daniel Cepeline Arriba Candelo estuvo Charlan Barrera y Cuchi Esa fue la nómina con la que ganó Nacional Al, al cuadro del Pasto. Deportivo Pasto. Y vuelvo y repito No fue la mejor expresión del fútbol De Atlético Nacional Pero fue suficiente Y en la competencia El primer ítem es ganar sí, sí. No teníamos que ir a agradar a nadie no teníamos que ir a jugar para que la prensa deportiva paisa que nos quiere tanto y se preocupa tanto por nosotros, nos pusiera en un altar. No, ese partido había que ganarlo y se ganó, que es la parte trascendental del asunto. Repito, no se jugó brillantemente. Entre otras cosas, ya va siendo hora que alguien lo diga, porque esa miserableza de cancha donde se juega fútbol, en Ipiales, la casa del Deportivo Pasto, hay que ponerle reparos. Tienen los directivos del fútbol tan alcahuetes ellos que ponerle reparo. Porque es cierto, el directivo pone la plata, pone el billete, pero el show son los jugadores en la cancha. Y ahí en ese terreno los jugadores están arriesgando su integridad. Yo estoy seguro que la manga de los belgas, donde según los historiadores de Antioquia, como mi hermano, nuestro hermano Alzate, nació el Deportivo Independiente Medellín, estoy seguro que esa manga es mejor que ese, que, que, que, que ese terrenito donde juega fútbol en Ipiales. Pero no se jugó la final allá. Y aún, así, y aún así, aquí la situación es que Nacional se sobrepuso a ese terreno, que lo conoce Pasto perfectamente, ...y sacó la victoria... ...con gol de un Candelo... ...que hasta ese momento era, era lo peorcito... ...que tenía Nacional en la cancha... Ay. ...Candelo... ...se inspiró en un minuto... ...y definió el partido que hacemos... qué hacemos... ...si ese es el fútbol... qué hacemos... ...entonces Nacional repito sin jugar... ...su mejor partido y yo... Oh, ...es que Nacional y titulares de prensa no... ...tenía que ganar y ganó... ...y si tenía que ganar y gana cumple con los deberes y obligaciones que tienes ante su hinchada. Y el próximo domingo viene el, es que el papá, que, segura, que seguramente tendrá lleno completo. Porque, ¿El papá porque, de quién? Porque la, porque la hinchada del Tolima, ah, es que es tan numerosa en la ciudad de Medellín, va a ir masivamente a apoyar a su deportes Tolima. vayan. Vayan. Vayan, tranquilos, vayan. Ya comenzó mal, y ya, ya comenzó mal, ya viene a burlarse otra vez de Tolima, ya, así ya. que el domingo pierden con Tolima, ya de una vez se lo garantizo, eso. pierden con Tolima porque ya comenzó la campaña eso, de soberbia que seguramente eso, copiarán los jugadores y Juan Carlos Osorio. Eso es lo que hecho. estás esperando tú, yeah. que te volviste tan hincha del Tolima. ¿Te importa más que Tolima oh, no, le gana a Nacional es, que Medellín ¿Cómo no quitarse pierdo. la paternidad Entonces, encima? No, analicen es, bien al rival, no, es, es, porque es que, Tolima no es invencible. Si le ganamos al Tolima, no nos hemos quitado ninguna paternidad. Hemos cumplido con un deber, así como ayer. Se cumplió el deber de ganarlo a un equipo... Mmm, bueno. Sí, trabajado mucho por Alexis García, pero que no tiene mayores, ma mayores pergaminos para... Meterle el guayo al Atlético Nacional. Bueno, ¿y ese guante, de señor González? Este guante de Mr. Villar y el hincha de Nacional que lo quiera llevar, llámelo. Que aquí está, aquí está, bueno. para usted, mi querido amigo. Ese Eso bonito. sí, que sea hincha de Nacional. Ah, bueno, sí, que sea hincha de Nacional. El guante de Mr. Villar, que todo lo que usted necesite para el billar, mesas, tacos, tizas, todo, todo lo consigue en Mr. Villar ahí, en el Centro Comercial Changay, local. 302. Bueno, y nos vamos con el Medellín. Recordemos la nómina que perdió anoche frente a Millonarios. ¿Cuál fue? Esta. David González en el arco, Elvis Perlaza marcando la derecha. Estuvo Jesús, el Chucho Murillo, con Andrés Cadavid y Dairo Mosquera sobre la izquierda. Diego Arias, Didier Moreno, Ricaute, Juan Manuel Cuesta, Eto. Díder Delgado y Germán Ezequiel Cano Saludo al señor Gustavo Osorio Lamento mucho la pérdida Pero le digo aquí A mí el Medellín del segundo tiempo Los últimos 30 minutos el equipo jugó bien No entiendo cuando Medellín tenía listo A Millonarios para hacerle dos goles Apareció el segundo de ellos Bienvenido señor Osorio Sí, tuvieron mucha suerte Una arepa única tuvo Millonarios Este guante de Mister Villar lo entregaremos a un hincha independiente de Medellín. Y todo para el billar lo encuentra en el Centro Comercial Shanghái Local 302. En el bueno. Centro Comercial Shanghái 302 se encuentra todo para el billar. Bueno, bien. Bueno, hablemos del Medellín. Sí. ¿sí? Mucha arepa tuvo Millonarios. Dos llegadas, dos goles. Ah, eso sí, efectividad del ah, 100%. Dos sí. llegadas, dos goles. Sí. Oiga, y ni modo de decir que en la última jugada nos cogieron con los pantal eh, pantalones abajo porque es que ese tipo González Lazo tiene que ser tenía que ser oiga, González no tiene ese ese <risa> oiga ese ese González Fabián González Lazo para que le duela eh, más mano. Ese, ese tipo tiene González. que ser de la familia oiga ese tipo tiene que ser de la familia de Tony Camo ah hipnotizó a tres hermano a tres primero ahí Mosquera que se equivoca que no llega al balón porque la pelota era de él, pero se descachó, y luego Didier Moreno llega ya, llega Murillo, ahí quedaron en la foto los tres, y quedaron hipnotizados, o sea, ese tipo tiene que ser un hipnotizador, hermano, porque ¿ah? no poder tres tipos contra uno, ¿ah? porque ni modo de decir que era que Medellín estaba... Eh mal parado porque eh, cuando a uno le ganan en superioridad numérica lo atacan tres y uno tiene solamente uno para defender, listo, lo cogen con los calzones abajo, pero yo no entiendo cómo ninguno de los tres le cometió siquiera una falta a, a este jugador Fabián González Lazo que venía de una lesión pero hablando de lo que fue el segundo tiempo, porque el primer tiempo para olvidar sí. como diría el charrúa mamita querida, para olvidar pero el segundo tiempo Medellín hizo todo para ganar hizo todo para ganar, jugó por bandas, tocó la pelota, hubo triangulaciones, hubo filtraciones, hubo de todo lo que usted se imagina en el fútbol, jugar, eh, meter a Millonarios allá, someterlo, porque no es que Millonarios no quería salir, es que Medellín no lo dejó salir, lo metió allá, lo maniató, y como Medellín recuperaba rápido la pelota porque Millonarios la dividía Volvía a Medellín al ataque Pero de esos partidos en los cuales usted juega eh, dos días y, y si no haces un gol Se hizo un gol para empatar el partido El empate medio servía Pero después viene esa equivocación Con tanta suerte para Millonarios que viene en el minuto 90 más 2 Donde no te da tiempo sino de sacar la pelota de mitad de cancha y yo no sé, Velosa me decía que también se ve comprometido en la acción David González, porque la pelota va por el palo de él. Yo me fijé, fue en los tres que perdieron la pelota, porque es infame que tres jugadores no puedan contra uno. Pero en el segundo tiempo, casi todo se hizo bien. Es más, Bobadilla hizo un buen cambio, de, de, hizo un buen cambio eh, y revulsivo allí, entrar a Deiner Quiñones, que dejó sin cintura al señor Felipe Jaramillo, y por eso el señor Pinto lo tiene que sacar de la cancha. Y le llegamos por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo, con Ricaurte que mejoró muchísimo, con Cano que tuvo las, eh, las opciones, con el señor Erazo que se comió dos. La gente hoy está pero disgustadísima con Erazo, porque se comió dos goles y sobre todo uno donde se descacha que era para meterla de volea de una. Pero se ve que tiene muy poca fundamentación. Así que Medellín hizo todo, no merecía perder, pero ese es el fútbol. Ese es el fútbol. En, otro, en otra oportunidad, yo recuerdo que jugamos un partido infame contra eh, Equidad, ¿no? Contra Equidad y ganamos en Bogotá con gol de Arregui. En esta oportunidad no se le encontró la vuelta teniendo todo. Porque yo creo que la posesión de la pelota en el segundo tiempo fue 90-10, mínimo. Porque Millonario nunca salió. Salió solamente 35. ¿Cómo? 35, el global fue okay. 65 Ah, pero el global 35, de todo el partido Lo que sí. es que en el primer tiempo a lo mejor Tuvo más la pelota Millonarios por momentos ¿Cuando? Pero en el segundo, tiempo, el segundo tiempo Fue una herradura Un monólogo Medellín sobre Millonarios bueno, Señor Gustavo eh, Le damos la bienvenida a la mesa del debate ¿Cómo está? Don Augusto Barosa, el cirujano del comentario, ¿Cómo le fue a James ¿Cómo le fue a Falcao ah, le a decir, ¿Cómo le fue a cuadrado decir que Este guante, los hinches de Millonarios en todo el país Pueden llamar y averiguar y todo lo que dijiste para el billar, en Mr. Villar, en el Centro Comercial Shanghai, local 302. Bueno, dos noticias mundiales, sí. dos títulos para Colombia. Campeonato Mundial de ciclomontañismo monta para un colombiano, para Leonardo Páez, en el día de hoy en Suiza. Y en el golf, título mundial, o un, eh, ¿cómo llaman? Eh, eh, ganó el PGA Ace en, en Estados Unidos, un colombiano. PGA Tour. PGA Tour. Juan Sebastián Muñoz, así pues que dos títulos mundiales para Colombia en el día de hoy. James, el mejor calificado en el triunfo del Real Madrid. 73 pases, un 70.30% de buenos, quitó tres ba balones, etcétera, etcétera, corrido como loco. Y el técnico Sidán hoy lo felicita eh, en la rueda de prensa. Y lo de Neco Cuadrado, por encima de, es, de CR7, el mejor calificado en el triunfo de la Juventus es Juan Guillermo Neco Cuadrado. Así pues que los deportistas colombianos, muy bien. Dos, que, dos escándalos. Uno, hoy otra vez el exárbitro Oscar Julián Ruiz es eh, demandado ante la Fiscalía por abuso sexual ante un joven de 14 años por parte de otro exárbitro en Colombia. Es un escándalo que viene otra vez en el arbitraje. Y lo otro... Lo de la navaja que le tiran a Macalister Silva en el estadio de Atanasio Girardón, las fotografías. Hoy la Di Mayor se pronuncia. Por favor, autoridades de Medellín tienen que detener, ah. identificar al pelado. Ya la Di Mayor hoy Fico, el, nuestro alcalde Fico Gutiérrez en su Twitter dice: Hombre, acá no hay charlando. Nosotros nos comprometimos a identificar al pelado y lo hemos identificado al hincha del Medellín. Va a ser sancionado, no va a entrar al estadio más y le vamos a colocar. Toda la sanción drástica a este muchacho que votó o tiró la navaja en el momento en que Mirario estaba celebrando el segundo gol en la tribuna norte. Norte con occidental el pelado pertenece a una barra del norte. Y lo otro, ahí Alberto García, por supuesto, el hijo del Chiqui García, que es el secretario de la FUTPRO, la Asociación de Futbolistas Profesionales de Colombia, dice que ha recibido eh, comunicación de los jugadores del Medellín que están muy preocupados por su seguridad. La, la, la situación con los hinchas, cómo fueron con carteles antes del partido contra Envigado, con jeringas llenas de sangre, un líquido rojo, eh, diciendo que pues, tenían que ponerle sangre precisamente y ponerle actitud a los partidos y a los entrenamientos. Y por supuesto, recuerda lo que sucedió con los hinchas, que se atacaron entre ellos a, a punta de pala y de peinillas y de cuchillos, donde hay... 78 personas detenidas y 14 jóvenes detenidos menores de edad en la ciudad de Medellín. Así ve que la situación hoy está crítica en el tema de seguridad, la asociación, la DIMAYOR, todo el mundo, las autoridades, eh, autoridades de Medellín, ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa, hinchas en esa situación de seguridad? Y por eso ya repetimos, Rafa, ya se fue identificado el muchacho que creo que es menor de edad. Bueno, lo otro, Medellín, injustamente perdió. No tiene que ser sincero, yo soy hincha de Millonarios, pero pues reconozco que el paseo que Medellín le dio a Millonarios en el segundo tiempo es de padre y señor mío. Nueve oportunidades de gol, tres balones en los postes. Medellín no solamente mereció empatar, sino ganar lo de Millonario fue supremamente, supremamente bajo su nivel en la etapa complementaria y en paso, de acuerdo a lo que dice la olla, se ve un equipo más que el equi equilibrado en defensa el Atlético Nacional ya no se regala tanto atrás, ya no lo cogen con los calzones abajo mucho más serio en ese sentido, ha corregido el técnico Osorio, el cuadro verdolaga, mi estimado Rafa Gol bueno, muchas gracias, y seguimos saludando en la mesa de la polémica, Juan Diego Arroyave, estuvo también transmitiendo el partido ayer de, del Atlético Nacional del Medellín, estuvo en ambos choques, y cuántos cuánto tiempo le falta a Osorio, hombre, para pararse en la raya, hace falta Osorio en la raya. Hombre? Sí, Señor, buenas noches, don Rafagol, saludo especial para usted, para todos los televidentes. Hoy llegó que ya después del partido con Tolima, según los plazos, creo que ya puede estar disponible el técnico Osorio para estar al, al frente es con Alianza Petrolera en ¿no? el partido, contra el Alianza, Ay, Petrolera, contra Alianza Petrolera creo que ya puede estar el técnico Juan Carlos Osorio esperamos que llegue ya el técnico para que le ponga un poquito de orden también al equipo en, unos, en ciertos aspectos pero es que el lo de Pasto tiene una, tiene una interpretación la cancha es muy difícil Pasto no juega en, en Ipiales, es una cancha prestada mientras termina en el estadio Departamental Libertad, que está en obras, ya eh, creo que en estos días se entregaban ya las obras de, del estadio. Noviembre. Hablan de que para el mes de noviembre estaría inaugurándose esta el, todo lo que han hecho para poder inaugurar el, el, el, sí, de nuevo el estadio de Departamental Libertad. Y creo que por ahí es donde le toca afrontar a los equipos de fútbol en Colombia eh, partidos en esta cancha tan complicada, tan difícil. Entonces de ahí nace la dosificación que debe hacer un equipo como Atlético Nacional. ...que dentro de ese, en ese aspecto me parece que funcionó muy bien el equipo de Juan Carlos Osorio... ...creo que tuvo un trabajo importante donde cobra el pasto desde el eh, del primer minuto... ...el tema de, de, de, de que no se ha podido acoplar el equipo al, a la situación defensiva... ...se cometen errores en defensa como el caso del Blanco que comete ese penal... ...y claro, el partido ya tomó otro rumbo, por fortuna... ...la inteligencia de Daniel Muñoz... ...empató el compromiso y a partir de ahí... ...Nacional comenzó a hacer otro trabajo... ...completamente diferente... ...ante esas vicisitudes, no hablamos de altura... ...porque Nacional entera en altura... ...usted no era un clima para... ...para tener alguna preocupación... ...dentro del funcionamiento de Nacional... ...pero creo que ahí le tocaba al equipo verde... ...tomar las precauciones... ...con una cancha difícil... ...como esta del estadio eh, departamental de Piales ...para poder realizar su fútbol... ...y por fortuna... ...en las individualidades... ...por banda, en el secreto siempre... ...que insiste Juan Carlos Osorio... ...aparece Candelo para definir... ...y conseguir los tres puntos... ...allí frente al cuadro deportivo Pasto... ...que la verdad, pues hombre... ...pensamos que iba a presentar un poquito más... ...el equipo que tenía la impronta de Alexis García... ...pero que ahora el maestro Álvaro Enríquez... ...como le dicen en Pasto... ...pues no pudo pues conseguir... ...esa posibilidad de hacer un buen partido... ...frente a nacional... ...esperamos que el Medellín... ...con lo que pasó frente a Millonarios tome ciertas cartas porque ocurrió algo muy algo muy parecido a lo que le ocurre a Nacional, un equipo muy atacante, un equipo que presiona un equipo que llegó, que hizo un buen segundo tiempo, pero en el contragolpe los mató el equipo de los Millonarios, donde una jugada de este González Lazo viene y consigue el gol del triunfo, después de que Medellín tenía un partido empatado, que se le estaba queriendo embolatar, con un Millonarios bastante táctico en la cancha eh, que anuló Jugadas, inicios de jugadas atrás, ya se llama para tácticos. que pudieran llegar, claros meterse atrás y Y por eso no encontró en una jugada individual de Ricaurte millonario habilitó. En el primer a, tiempo, en el segundo eh, tiempo se amontonó dos líneas de 10 hermanos. Hizo Millonario en el segundo tiempo, meterse atrás, encerrarse. No, ya, no Germ, llama, no. ya no se llama la táctica. Y sino no. consigue tact. el gol no, no, no. del empate. Ah. Y ahí se pensaba que Medellín iba a pasar de largo pero se encontró con una muralla que estableció Pinto y por ahí se le complicaron las cosas, contragolpe y ganó Millonarios. Para evaluar esto, señor Bobadilla, porque es que no se puede decir que uno jugó muy bien un partidazo cuando se pierde. Bueno. En la mesa de la polémica del debate. Proseguimos, Gracias acá está esa, el charrúa. No es Andrés Cuello Núñez, bienvenido, Charrúa. Esa frase es extraordinaria, Juan Diego. Esa no, frase es libreteada. Tienen una medalla, Juan Diego Arroyave, por esa frase. ¿Qué frase son, un momentico. Impresionante. Amarilla para el señor Luciano. Interrumpe el saludo de un compañero. Y amarilla para el señor Gustavo Osorio, por la misma razón. Respeten. Tiene la palabra. Buenas noches. Eh, Rafa Gol, el saludo para ustedes, para toda la audiencia ante la Antioquia, siempre invitándolos a que nos sigan en AM 910, La Voz del grande de Tobelar y en AM 1020, Claridad, del mediodía a las 3 de la tarde con el superdebate. Mañana seguramente vamos a debatir y a calificar lo que pasó este fin de semana. Hablemos de Nacional. Ganó bien, hizo lo que tenía que hacer como cuadro grande con mejor plantel. La cancha, la verdad, no ayudó. Me hizo acordar a varias canchas del fútbol uruguayo que dan lástima, pero ganó Nacional, que es lo importante pero quiero resaltar algo la actitud del equipo porque empezar perdiendo un partido al minuto no es fácil el penal infantil de Blanco que lo agarra y que el jugador de Pasto sí hace un exagero bárbaro y ahí el árbitro cobra penal es penal, es penal, no hay de nada, es penal Ah, pero, ayer diste que no era penal yo no claro, dije que claro. no era penal me tocó relatar el partido y en el momento dije penal lo mantengo el tema es que Empieza perdiendo muy temprano, muy temprano Nacional, y sabe salir adelante, eso es lo más importante, supo salir adelante. Una jugada rápida, dejarla en barrera para el remate de Muñoz es el empate, y después es otro partido. Es otro partido, pero recuerden los hinchas de Nacional, que Pasto tuvo ocasiones de gol, de hacer el segundo y el tercero, de no haber sido por cuadrado que terminó siendo figura. En el equipo de Nacional también. Eso Nacional fue muy importante esa victoria porque lo pone en la segunda posición. Se saca de encima el peso de haber perdido frente al Cúcuta y ahora espera con ansiedad y del si se quiere Cúcuta, charrúa. claro como lo dije en su momento sí, claro, por eso ¿no? lo sí. lo la misma suplencia del Cali que le ganó hoy al Cúcuta por goleada ese Cúcuta que le ganó a Nacional hoy perdió de goleada el con, Cali, el Cali, con, con el ¿le ganó hoy al Cúcuta, Cali la suplencia del Cali no viene al caso sí, es increíble. seguimos hablando de Nacional va a jugar con Tolima la Bestia Negra según Gustavo pero para mí es un partido interesante es la oportunidad que tiene Nacional de demostrar su poderío y de llegar a lo más alto de la tabla, que por ahora está Petrolera, que Ay, ya, no, si permítanme, no es permítanme reírme porque Petrolera vi todo el partido con Madalena y le dieron descuentos, seis minutos de descuento le dieron el partido Petrolera con Madalena y el jugador del Madalena va a sacar el lateral, escuche bien, va a sacar el lateral Madalena, en los descuentos le tira a su compañero la pelota, la pelota le pega en cualquier lado y posibilita un contragolpe de Petrolera. Eh, ¡Amater! Eso no es fútbol profesional. Amateur. ¿Dónde estaban los muchachos del Magdalena? Ganó Petrolera con ese, con ese gol ahí y nada más. Bueno, pero volviendo al tema de Medellín. Tenía que haber ganado, claro. Hay una vieja, dos frases. Una, una frase, una... No, no sé si se tiene que ir bobadilla, arrollado. Siempre esa historia. Qué aburrido ¿Qué usted que los técnicos cuando pierden... Qué aburrido que sos. Es tu discurso. Siempre el mismo argumento, pero cambiada. Aquí dijiste, hasta le tocó. Hasta le tocó. A No, para, Cierta oportunidad. ¿En serio? Termina, señor, chavo. No, no, el tema de Medellín es así. Los goles no se merecen, se hacen. Más viejo que la piedra. No los hizo, no los hizo, tuvo oportunidades y no los hizo, pero mereció ganar. Y la otra es, jugó como nunca y perdió como siempre. Esa es otra frase de siempre del fútbol, porque jugó muy bien Medellín el segundo tiempo, el segundo tiempo. Ahora que me venga Pinto, el técnico de Millonarios, a dar cátedra de fútbol, cuando tenía un... Agaso sin C para hacer esa frase, esa frase ¿Eh? vaya del segundo tiempo porque eso se le dice a un una equipo que, que pierde siempre. Que es, Medellín, es un Medellín hace se una el semana fútbol. eliminó a once Caldas y hace es una semana le ganó un de Gabriela, entonces no el pierde fútbol. como siempre, así que. Es desmonte un esa, frase es esa frase Porque esa frase Es la por que allá se allá se en el, el Deportivo Riestra El Deportivo Tapita Bien, El Deportivo ese Cerro Cerro Largo Uruguay sí, sí, sí, sí. Pero acá no venga Conozco a estos hombres a ver, Ese refrán se utiliza de, no, de toda no la vida No, no, no, no cabe, Ese refrán no, no. no Ese no refrán no no es Está no mal utilizado Vos no estás Voy a decir Voy a decir rápidamente Dos cosas Primero Repudiable la actitud del hincha de Medellín, no es hincha, es delincuente. Cuando vos tirás un cuchillo dentro de un campo de juego, la verdad sos un delincuente, hermano. Tenés que estar preso, no sos ejemplo de nada, no sos hincha, no te escondas detrás de una camiseta. Eso lo digo acá y en, la, y en Tanganica, donde sea, porque ese tipo de situación se da cuando no hay un detector de metales en la puerta. A nosotros de la prensa, cuando ingresamos, los policías nos revisan si tenemos un chicle en el bolsillo derecho. Entonces no me vengan con esa historia. Hacen examen de próstata, no me, no. me vengan con esa historia. Por ahí no, una de, un detector de metales se termina todo el problema. Sos un delincuente y si vas preso, bien, y si nunca más vas a una cancha de fútbol, excelente. No sos hincha, sos delincuente. Y segundo, ¿cómo puede ser que los jugadores de Millonarios, termina el partido, vengan con la camiseta con el equipo sudados porque recién terminó el partido a la hinchada a sacarse fotos? poco profesional, actitud, incitando a violencia de los no, hinchas de Medellín, los hinchas de Medellín, visitando a los bien. de a de situación se da no no a los a de no, lo no, no, a no, es de no, no, no, no, hinchas no, Medellín, visitando no, no, no, no no a ver no, no, no, no a a terminar con esto a terminar con esto, mire no los se señores hace. de Millonarios vinieron a tomarse fotos a Occidental, donde o estaban sus familias. los hinchas. Sí, pero estaban los hinchas del Medellín y ahí más no baranda. Esto no Me se parece hace. muy delicado e imprudente. No se hace. Eso no se hace. Pausa y regreso. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia.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 Proseguimos en el super debate bueno, ayer al final del juego elegimos como la figura del partido para entregarle el trofeo de grabados artísticos a Wilker Fariñez, el arquero de Millonarios, que así habló al final del juego con Melkin, la voz. Grabados artísticos, Rafa Radio y Televisión entrega este espectacular trofeo y a propósito de amor y amistad, a Wilker Fariñez, el arquero de Millonarios, cuando en el Atanasio Medallo pierde ante Millonarios dos goles por uno. Señor, felicitaciones por este resultado, pues a uno le duele. A mí me gustaría entregarle este premio a jugador de Independiente Medellín porque son de la tierra, pero hay que abonar lo que usted viene haciendo con Millonarios y también porque le fue bien. Gracias, gracias. Primero que nada le agradezco a Dios por tan importante oportunidad. Creo que este triunfo fue sufrido, bastante sufrido, pero lo, lo logramos obtener. Y bueno, ahorita queda llegar a casa y recuperar. Mucho balón en el palo, es que me equivoco. Sí, bastante, bastante, pero bueno, creo que, que eso también es parte del fútbol y hay que reconocerlo. Vea, aquí le entrego este espectacular trofeo grabados artístico Rafa Gol Radio y Televisión, ¿dónde lo va a poner? ¿En la mesita de noche? ¿En la sala? ¿En el comedor? ¿O ¿Lo va a mandar para Venezuela? No, no, le toca dejarlo en la casa porque esto también se, se agradece. ¿Qué piensa del Medellín? No, un equipo muy fuerte, un equipo que. Pues... Que, que le gusta la pelota, tiene jugadores muy buenos y de verdad nos hizo sufrir mucho. Vea, aquí somos de amistad y de amor que una hincha del medallo le entrega a usted el trofeo. ¿Cómo le parece? porque es fin de semana de amor y amistad? No, agradecido, agradecido con todos ustedes, con ella por, por este hermoso recibimiento. Y bueno, espero que con el favor de Dios todo le pase bien. ¿Cuánto más va a durar en el fútbol colombiano? Porque imagino que tiene opciones. Sí, bueno, esperemos sea mucho tiempo porque de verdad me gusta mucho el fútbol colombiano. ¿Cuándo va a jugar aquí en los equipos de Antioquia? <ríe> no lo sé. que esta es la mejor afición del país. <ríe> no creo. vea. <¿no>? No, <ríe> Ahí está, el beso de la modelo 321, que Dios lo bendiga. Ahí va, véalo, ahí va el jugador venezolano, señoras y señores, el Edwilker Fariñez. Chamo Topacio, venga para acá. Aquí terminamos, la figura de la cancha, grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión. ¿Qué le dieron de amor y amistad? Muchos besos y abrazos. Muy bien, ese veloz es horroroso. Dale, Rafa Gol. <risa> bueno. Bueno, se ganó el trofeo con merecimiento Wicker Fariñez, ¿no? Y se lo entregaron con un pesar. Pero bueno, de <risa> una vez les digo a la hincha de Medellín que ya Gustavo Osorio decretó la no clasificación del equipo rojo a partir de ayer ah. Y hoy viene aquí como que no, que yo no sé qué de ayer dijo públicamente, ya no clasificamos No, no, no mire Dediquémonos no, a ganarnos no, la no, copa no, porque, no, no, no, porque ya no, no, en este campeonato no, no, no, no es llegamos que, No, no, es que yo señores, hincha, no les vendo ilusiones Hay 24 puntos por jugar Y se necesitan como 20 Aunque Bobadilla dijo que clasifica con 17 Con 17 no le da, señor Bobadilla Con 17 no le da Porque tiene 13 o tenemos 13 Y nos daría 30 hay que hacer mínimo 32 para asegurarse, así que se necesita hacer como 20 puntos. Y yo no vendo ilusiones por una razón, porque coincidencialmente hoy, a uno en Facebook que le recuerdan lo que pasó hace un año, el titular mío fue, no hay margen de error, siempre es la misma. Siempre a esta altura estamos diciendo lo mismo de Medellín, entonces no, déjense de fregar ya la vida, clasifiquen hermanos si pueden. Pero eso sí, mejor, yo lo acabo de escribir, apuéstenle, Apúntenle a la copa. La copa está a cuatro partidos. A cuatro partidos está la copa primero. Y después veremos qué pasa en la liga. Pero primero la copa que está a cuatro partidos. Por la forma como jugó el equipo. Yo, a, a mí me parece que el primer tiempo tampoco, no es que lo haya hecho un desastre, no fue un parejo, partido parejo el primer tiempo. El segundo tiempo, de armas tomar muy bien Medellín, táctica, estratégicamente. Subió el, el, el nivel individual de muchos de los jugadores. ¿sabes? Parece que, aunque está escaso de, de reserva en puntos. Hombre, yo creo que hay que tener la esperanza todavía. Sí, jugó muy bien, pero no ganó, que es que tenía que ganar y esos tres puntos eran fundamentales y por eso está ahí cirillando en la tabla, como se dice. Digo que son partidos donde, con estos rivales, como millonarios, es donde se conoce y se van midiendo niveles, no solamente en lo técnico, en lo táctico, sino también en lo individual. Y ahí hay jugadores que de pronto, en lo individual, les faltó mucho en el partido de ayer. Medellín tiene un tubo de oxígeno gigante y una cámara así para ver si puede respirar. 24 puntos en disputa y tiene que hacer 20. Muy difícil. Con respecto al partido, la verdad jugó como contra Junior, un partidazo. Quien terminó ganando Junior ayer fue igual, terminó ganando Millonarios. Bueno, al final del juego los hinchas de corazón de Independiente, de ahí, los hinchas de corazón hablaron así con Donel que la Voy a saludar a ese hincha de corazón, ese hincha de Independiente Medellín que siempre está en los partidos. Esa afición grande del equipo rojo de Antioquia. ¿Qué pasó ante Millonarios? Voy a saludar a ese hincha de corazón. Bendiciones para ustedes. Lamentablemente Millonarios llegó a tres veces y no hizo dos goles. Erazo, se comió el tres goles como, to, como todo ese lugarano. Eres un humano, no tiene derecho pues de que le haga comienzo el bueno, gol. Bueno señor, a ver, yo saludo por aquí. Vea, esta pareja tan bonita de amor y amistad. Abra, abrace. ¿Abrace el, el esposo, opinión? No, la voz, pues, ¿qué podemos decir? Eh, como está diciendo yo, a mi hijo en los últimos 15 minutos se dieron cuenta que sí podían jugar y, y ponerle ganas. Lastimosamente, como dicen en el fútbol, el que no hace los goles los voy a hacer, pero... ¿Usted qué dice? Prefiero no opinar porque la verdad estoy muy triste. Esposos esposo se hace cuánto? Ah, 27. ¿27? ¿Qué dice el hijo? Que se devuelva donde vino. ¿Qué dice usted? Qué, qué lástima que no hubieran eliminado hoy, qué pesarome, ¿eh? A ver, yo saludo aquí. Venga, hincha de corazón que siempre lo veo aquí apoyando a Medallo. Mi, mi respeto, señor Opinión. Señor Bobadilla, dos errores que nos están costando los partidos. David González no puede ser titular y Erazo no es jugador de fútbol. Definitivamente no es jugador de fútbol. A ver, yo saludo a la gente. Venga, amigo. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué piensa del partido? No, pues, ¿qué piensa del partido? El primer tiempo salieron dormidos y, pues... Honestamente, hermano, no sé qué es lo que pasa ahí Entre los jugadores, hermano, que no dejan jugar Ni no respetan la hinchada Erazo no es jugador A ver, ¿usted de ¿qué dice, Erazo no es jugador de fútbol, hermano Sin A ver, señor, venga, que usted quiere hablar por aquí ¿Qué va a decir usted? Que no son sino mediocres, mediocres Esa es una bobadilla de equipo, son mediocres A ver, ¿usted qué dice? No, oh, qué tristeza Hoy nos espantaron del estadio, nos echaron, Erazo, no vuelva a jugar, gracias. A ver, venga para acá joven, venga amigo, que usted lo veo siempre resistente de corazón, ¿qué pasó? ¿Qué le puede decir a la gente? Oh, qué pesar hermano, esa gente estaba jugando con, con nosotros la hinchada, Erazo tuvo claritas ahí, las botó y esa gente de contragolpe no la metió. ¿Usted qué dice? Nosotros no tenemos un herazo, sino un pedazo de herazo. A ver, ¿usted qué dice? Eh, yo hoy, ahora analizando el fútbol, veo que juegan mucho para atrás. Y el fútbol es para adelante, para atrás no. Eh, lo que fue, Millonarios hizo dos jugadas para atrás, no más. Medellín hizo todas para atrás y se enredaron. A ver, ¿usted, señor? Oh, llevo muchos meses viendo a Medallo y le digo la verdad. Ahí no, no hay arquero, porque todo lo que le patean, eso es gol. Así es. Voy a terminar con esta gran hinchada independiente Medellín, que siempre viene al estadio, que siempre apoya al equipo rojo de Antioquia. Rafa Gol Radio y Televisión, ¿por dónde nos escuchamos a también? Tra a través de la voz del Río Grande, 910 AM, 12 a 3 de la tarde, lunes a viernes, nuestra emisora Facebook eh, Facebook Live y nuestra emisora online, Rafagol.live. A ver, joven, ¿usted qué quiere decir? Para la tranquilidad de Independiente Medellín. Soy Charlie Fútbol Club. En este momento estoy aquí en la ciudad de Medellín. Trae un número 99. Oh, muy bien. Víctor Hugo Cuero Calderón. Muchas gracias. Mañana le llevo la factura. Señoras y señores, señores, ustedes. Un aplauso para ustedes amigos. Hinchas del medallo, hinchas de corazón. Berracos son estos hinchas. Bueno, mañana vamos a calificar. De, en el programa de 12, el día 3 de la tarde, calificamos uno a uno. Realmente la actuación de los jugadores. Eh, la hinchada está molesta por lo que sucedió eh, con lo que acontece con el Deportivo Independiente de Medellín. Me parece que Medellín tiene que ir evaluando al señor Bobadilla, que está recién llegado, hombre, lamentablemente le tocó coger este equipo. Conclusiones de juego, Luciano. No, sí está molesta y hay un enfrentamiento que no es, que no es sano. Es un equipo de fútbol entre hinchas y jugadores Pero, hombre, también tienen que evaluar que el equipo hizo todo para ganar Que no se le dio, es otra cosa Pero tienen que tener un poquito más de tranquilidad con respecto a la institución que tiene No, el hincha tiene derecho a protestar, mientras sea pacíficamente, mientras no haya agresiones Yo no estuve de acuerdo con una nevera que sacaron por allá en la tribuna norte con agresiones no estoy de acuerdo, pero tienen derecho a protestar porque todavía no hemos sanado las heridas de los clásicos. En eso apoyo a los hinchas. Sí, derecho a protestar, pero hagan un poquito de análisis, que el segundo tiempo fue muy bueno. Independientemente del resultado, yo creo que el, el hincha tiene que decir, bueno, ya ve otro Medellín diferente que me, me, me puede presentar mejores resultados de aquí en adelante. Yo creo que exageraron en esas protestas. Esto ya cada semestre se pasa con el Medellín, de que los hinchas protestan, siempre es el, la campaña de altibajos y en las bajas, aparecen estas cosas. Y creo que ahora es cuando más necesita el, hincha, eh, el Medellín al hincha, porque viene... Partidos muy definitivos todavía con esa ligera luz que le queda a Medellín para clasificar Si la protesta es en paz, pacífica sin violencia, siempre es bienvenida como la crítica, por ejemplo cuando es así, siempre es bienvenida cuando es para mejorar Bobadilla hace muy poco tiempo que está dirigiendo a Medellín ayer jugó bien Medellín el segundo tiempo, pero no le alcanzó hay que ver qué es lo que viene pero está muy difícil para que clasifiquen el campeonato el tema es la Copa Colombia ahí sí y en caso que la gane, seguramente los mismos hinchas que critican hoy van a estar con una sonrisa de oreja a oreja si gana la copa. Bueno, muy bien. Hacemos la pausa. Ya regresamos con ustedes. Permiso. Y llegó la hora del Yogur Colanta. Yogur Colanta con nuevo diseño en sus empaques. Búscalo en supermercados. Colanta sabe más, sabe a campo. Dale vida a tus hijos. Dales el nuevo Yogur Vida de Colanta. ¿Nuevo? Dale uno diario, Colanta sabe más, Colanta sabe a campo Nuevo yogur de búfala Colanta, yogur búfala Colanta rico en proteína, ricos en tres sabores Maracuyá, mora y fresa, tienes que probarlo, Colanta sabe más, sabe a campo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 por eso había que vestirnos con una ropa que tuviera nuestro estilo. Estilo único, diferente y con mucha personalidad. Y marcando, como siempre, la diferencia. Everfit bifit, porque la experiencia no se improvisa. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia TV en Grande.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 ve grande. Retornamos al superdebate y en el superdebate ya va, tenemos eh, las conclusiones del triunfo de Nacional en la ciudad de Pasto. Don Luciano. Se ganó en una cancha donde muy poquitos ganan, porque jugar fútbol en la cancha de Ipiales es una verdadera hazaña. No, fue la, no hicimos toquecitos, no hicimos lujo, eso que nos exigen tanto la prensa antioqueña, pero se ganó. Y ante ese equipo que seguramente dirá González que es de la B, eh, Nacional su, supo sobreponerse, sobre todo después de empezar perdiendo en el primer minuto de juego, así que hay que valorar eso. Y se critica esa cancha, sin embargo esa cancha favoreció a Nacional en el segundo gol El gol de la victoria porque le hace un extraño ah, En un hueco arquero, al arquero de Jarano. Realmente también tuvo mucha suerte allí Lo mejor de todo es que Nacional supo aprovechar las vicisitudes que presenta el terreno de juego Se dosificó y hizo un partido bastante interesante en la ciudad de Pasto Acá lo principal es que Nacional ganó y ganó un carácter revisitante suma con la ayuda puntos. de la cancha Es lo más importante <risa> Vos criticaste a Candelo y dijiste que fue de los peores de la cancha era, era el peor en ese momento de Nacional No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo Candelo no lo hizo mal Mañana seguramente vamos a calificar y ustedes se van a dar cuenta Y le voy a poner 8 puntos una vez te lo digo bueno Porque dio, dio un gol de... Que habla con la ayuda de la cancha, pues sí. cada vez que claro, Nacional no, gana algo y, es con la ayuda de aquí. Y ahora que recuerdo, el señor que está festejando el triunfo ayer dijo en la transmisión: Esto es una pérdida de tiempo, venir a transmitir este, un partido de estos. Lo dijo, está no, grabado. Digo, no dije ¿Ah? que era una pérdida de tiempo. No, claro, claro, claro. Está grabado, papito. No, ah, claro, usted claro. y yo que estábamos en la cabina, ah, Charrúa. A ver, ¿qué pasa, el ¿qué Luciano? Dijo? Lo dijiste, eso es lo peor. Ah, Bueno, bueno. ¿y si lo dijo? dije qué? Si ah, ¿no? ¿lo, ah, ¿no? lo dije qué. Pero el más charro todavía que Nacional, cuando lo volé. Son las suplencias. Y cuando ganas la ayudita, el bote, en esa cancha un equipo como Nacional no puede bueno. jugar fútbol no es digno de nacionalizar Vamos a cancha. los resultados, ya tenemos los resultados de la jornada, tenemos la tabla de posiciones y la ¿cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? A ver, veamos los resultados. El Medellín, 314.557 personas, luego sigue la ciudad de Bogotá, 154.892 personas y la ciudad de Cali es la tercera con 126.389. Nacional, el equipo Añoñi. que más gente ha llevado, 183.200 pesos. Toda 189. la historia, honorable. 89.000 tranquilo. A ver, los resultados. Los resultados, Tolima 0, Equidad 1, eso fue el viernes, Pasto 1, Nacional 2, Patriotas 1, Huila 0, Medellín 1, Millonarios 2, Río Negro 1, 11, Caldas 2. Seguimos con los resultados, Bucaramanga y América empataron 1 a 1, Santa Fe le ganó 3 a 0 a Envigado, Cali sorprendentemente le ganó 4 a 1 al Cúcuta, Alianza Petrolera 1 a 0 a Unión Magdalena y Junior hace un ratito le ganó 3 a 0 a Jaguares. La tabla de posiciones está así: el Comando Petrolera con 27 puntos, oiga, casi clasificado. Segundo Nacional con 23, tercero Millos con 23, cuarto América con 22, quinto Cúcuta con 21, sexto Cali con 20, séptimo Junior con 18, octavo Patriotas con 17, noveno Once Caldas con 16, décimo Río Negro con 16. Décimo primero para Tolima con 15, décimo segundo Pasto con 14, décimo tercero Bucaramanga con 14, al igual que Santa Fe que también tiene 14 puntos. También está en décimo quinto el equipo de Medellín con 13 unidades. Está décimo sexto Envigado con trece, décimo séptimo La Equidad con 12, Huila con nueve, décimo noveno penúltimo de la tabla Jaguares y último de la tabla El Unión Magdalena con tan solo ocho puntos. Tenemos la próxima fecha. Atención millonario recibe a Petrolera, que partidazo Huila recibe a Río Negro, Pasto recibe a Cúcuta, Jaguares a Santa Fe, Once Caldas recibe al Independiente Medellín. Bucaramanga recibe a Envigado, Deportivo Cali a Patriotas. Unión Magdalena a Junior de Barranquilla, la equidad del América y Atlético Nacional al Deportes Tolima. Ojalá fuera mañana ese bueno, partido, con usted, usted quiere el partido. ¿Usted quiere el partido Ojalá ya mañana? Fuera mañana, sí. Con Tolima, tan rápido. Sí, tan rápido. ¿por qué? Eso tiene que arder una. Ojalá fuera mañana. Y ahora tenemos... Taquilla garantizada, ¿no? <risa> la hinchada 2 del Tolima va a ir masivamente a quiere jugar mañana para decirle a los jugadores el domingo, me imagino en el programa de televisión, ¡sin vergüenzas! No ha sido capaz de ganar bueno, Tolima. No. voy, a... me queda, me queda Tolima esta. Tolima nunca será más que nacional en todos. Me queda historia. este, BTR. Eh, eh, ¿En qué año fue campeón Norberto Pelufo con Atlético Nacional? La respuesta la tiene Pelufo, Pelufo. Buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Hola, Rafa Gol, ¿cómo me le va? Los saluda Norberto Pelufo. Quedé campeón en 1981, bajo la dirección del maestro Zubeldía, el más grande. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol. ¿Qué recuerda usted de este Atlético Nacional donde estuvo como técnico, jugador de fútbol, una familia y una gran afición? Total, o sea, pasé muchas etapas de mi vida acá. Yo llegué muy joven, 18 años y llegué en una época precisa, que era la época del profesor Valdo Juan el maestro había llegado en mitad del año del 76. Salimos una cantidad de jugadores que el profesor Sueldía le dio la oportunidad, tuve la oportunidad también de, de acompañar a Juan José Peláez en una etapa de su carrera deportiva cada dos años y medio de asistente técnico, y también me tocó estar seis años y medio de divisiones menores, o sea, parte de de mi carrera futbolística ha sido en diferentes cargos en Atlético Nacional Don Norberto que Dios lo bendiga, me imagino que usted ve el superdebate de Rafa Gol por Teleantioquia, bendiciones hombre no, muchas gracias y saludos a todos ustedes estén muy bien el mono CC Pelufo, Don Rafa Gol Bueno, Don Luciano, y una regala la verdad de catedral, el más grande técnico que ha pasado por el fútbol colombiano Osvaldo Juan Subelvín. Bueno, Luciano, un número ahí del 1 al 201 150 El número 150 corresponde para la señora Gilma Loaiza Vive en el barrio San Joaquín de Medellín Está el teléfono, seis personas en el programa Tres hombres, tres mujeres Don Gustavo Número 14 El número 14 corresponde a la señora Sonia Lema Ella vive en el barrio Buenos Aires de Medellín Allá están viendo el programa Ocho personas, cuatro hombres, cuatro mujeres Rápido, el número 99, mi estimado Rafael. Sí. El número 99 de Velosa corresponde para mm. el señor Ricardo Ayala, que vive en el municipio de Itagüí. Dos personas ven el programa, un hombre y una mujer. El 111. El 111 corresponde para Luz Marina Mejía. Luz Marina Mejía del municipio de Bello. Cuatro personas en el programa, dos hombres, dos mujeres. 148, Rafa. El número 148 para Alejandro Arenas. Vive en el municipio de Sabaneta. Cuatro personas en el programa, tres hombres, una mujer. Y don Elquilnao... El 1 al 799 respondieron bien la pregunta de Pensando en Grande. 500. 500. Gana con nosotros hoy Nacho Arbeláez. Arroba Arbeláez, Nacho es el ganador. Bueno, y despedimos ya con vitrinazos. Tenemos vitrinazos. Para el doctor Juan David Pérez en Atlético Nacional, para Juan Fernando Ortiz, gracias por la inmensa colaboración. Este fin de semana lo mismo que para la doctora Sara Cuervo en el municipio de Envigado, en la alcaldesa. Para Cindy César y Juan Pablo en Robledo y para Nelson Geraldo en la Superclásica de Belén. Para mis primos de la familia Osorio en el municipio de Caldas, mis condolencias por el fallecimiento de la tía Mercedes. Para Freddy Monsalve, Rubén Puerta, Alexander Vázquez en Copacabana, Vero Velázquez en Itagüí. Para Saúl Restrepo, Gustavo Santamaría, Álvaro Arango, Gilardo Pérez. Para John Chavarría, Cunda Valencia, Juan Cunda Valencia. Muy especial vitinazo para Don Hugo Carvajal en Conérico de Estados Unidos. Está de cumpleaños Don Hugo, muchas felicidades, que los cumpla feliz Don Hugo, hincha Atlético Nacional para Flor, Flor Ángel Igua, para Don Tito González, pendiente de su hijo Juan David González, que está jugando aquí en la ciudad de Medellín, para el niño Juan Pablo Pino, Juan Pablo Pino en la floresta, y para el profesor Julio Toral en Ciudad de Panamá. Saludos para todos los que nos escuchan por todo el ar, todos los días. Y tirazo para William Silva desde La Ceja, Bernardo Restrepo, el actor amigo en Envigado, Víctor Jiménez y familia en la floresta son verdolagas. Manuel Alejandro Moreno, un saludo, Carlos Arbeláez en Bello, está enfermo de las amígdalas. Bueno, se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré a así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me nace vivir confiado. Dios les bendiga a todos. Permiso. Este programa.